Estábamos esperando y llegó obviamente también justo a tiempo, se habrá ido al espacio, habrá descendido. ¿De dónde vendrá la Yuli? Te lo pido por Dios. Y vamos a saludarla, como siempre a ella, como cada jueves a las 15.30 alrededor de este horario está con nosotros Juliana Guiñone, periodista benadense. ¿Cómo estás, Yoli? Gracias como siempre y buenas tardes. Oh, hola, buenas tardes chicas, buenas tardes a todos. Bueno, y hoy la verdad que cuando me enviabas, como siempre, porque haces toda la elaboración de los temas, la investigación, la producción y también las imágenes que vamos a ir viendo en pantalla, me llevaba una sorpresa tremenda y la verdad que motiva a saber de esto. Así que, ¿qué nos propones hoy? Yo lo que pensaba para el día de hoy es... Bueno, divaguemos un poco. Sí, por favor, necesitamos Ayúdanos eso. Un poco de esta realidad que viene pesada, que hay un tema sí. muy bien <risa> de planteado. Total. Entonces, bueno, vamos a jugar un poco porque hay un tema, sí, que la verdad es que nosotros hoy lo podemos tomar como a modo de chiste o como una curiosidad, pero hay países que se lo están tomando en serio y que están desarrollando esto que se llama turismo espacial. Wow. Sí, no ¿De qué hablamos cuando hablamos claro. de turismo espacial? Porque yo, imagínate, en mi cabeza como que ya bueno, me fui a Te vas, te vas, te vas, porque esa es la idea, o sea, el propósito del turismo espacial es dar a conocer ¿sí? y acercar un poco más a la gente eh, este, este mundo ¿sí? que, que desde, desde la estratosfera, ¿sí? ver la realidad desde otra perspectiva, propone viajar o conocer las estrellas, la luna, el sol. Eh, y la realidad es las principales o los países, mejor dicho, que son potencia hoy por hoy, están en una competencia para ver quién logra desarrollar este turismo espacial uh -huh. ¿Sí? eh, en paralelo a lo que uno va viviendo en el día a día hay marcas, hay empresas sí, que se están dedicando a elaborar diferentes tipos de eh, para empezar de naves sí, pero también hay prototipos de hoteles para poder estar y permanecer, a lo mejor, eh, dos o tres días en la estratosfera. Así como aún antes solo lo hacían los astronautas, sí. hoy con mucha, mucha, mucha plata de por medio, sí. <risa> podemos ir a conocernos nosotros también. Qué impactante. Sí, es tratoso. Y a propósito, a propósito de estos vos, Julie, bien marcabas, que por ahí lo podemos tomar como un poco de curiosidad, como algo inédito, tal vez hasta que lo familiaricemos sí. con como tantas otras propuestas o cuestiones, pero en este caso bien marcabas que ya hay algunos o varios países ...que están en esta competencia a través de las diferentes empresas... ...y el ámbito privado, ¿cuáles serían esos países... ...que mayormente se están interesando? ¿Se ha dado a conocer? Sí, Estados Unidos, Rusia, son los que llevan la delantera... ...en estos temas, ¿sí? Uh -huh. eh, Francia dio a conocer hace unos días atrás... ...que está trabajando en un globo que va a ir a la estratosfera, ¿sí? Un globo que solo va a llegar a estar a 25 kilómetros por encima de la Tierra... Sí, uh -huh. que es un montón igual. Sí, claro, uno lo dice, viste, y claro, imagínate. Porque la realidad es que hay empresas estadounidenses que están trabajando para llegar directamente a la luna, para. Bueno. Eh, más o menos, por ejemplo, para que tengamos una idea y empecemos a ahorrar un poco. ¿Usted se animaría a hacer ese viaje? Pero sí, claro, no, sí. Eh, el tema es que son viajes muy cortos. Sí, son claro. viajes que se proponen como mucho, por ejemplo, este del globo. Sí. Son seis horas. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Seis horas, uno viaja, ¿sí? Una vez allá, eh, por ejemplo, en este caso lo que proponen es un menú gourmet que hacen los mejores o los chefs más reconocidos de Francia y después te traen de vuelta. Claro. A Cada vez como, de... una, como si dijéramos, nos vamos de excursión. Claro. Acá me da de 132 mil dólares. Ah. Un vuelto para nosotros. Claro, claro. Es un monto que encima hoy es imposible de pensar, pero bueno. Sí, claramente lo están desarrollando. Obviamente, como para todo, hay bolsillos para esto. Es que ya hay grandes personajes de, del ámbito, por ejemplo, cultural, uh -huh. eh, que, que ya lo han, por ejemplo, ah. que ya han, han contratado, ¿sí?, Wow. No viajes. han tenido la experiencia aún. No, no. O se ha concretado, pero ya están como congelando Exacto. la Exacto. propuesta. Congelando esta propuesta porque, por ejemplo, el Globo estaría listo en el 2025. Bien. Hay otras empresas que un poco antes proponen hacer este tipo de viajes, uh -huh. ¿sí? 2024. Eh, entonces, para ello, por ejemplo, para el Globo, ya tienen que ir enseñando con 11 mil dólares. No sé si lo estamos contando en este momento, pero uh -huh. eh, de esa manera podemos enseñar y asegurarnos este viaje Calculan que van a ser 60 eh, experiencias, 60 viajes, sí, por año. Claro. Y todos se van, los distintos países se van a van a utilizar un globo como, como Francia recién dijiste, o van a tener otro tipo de vayas a ver? No, hay hay países que diseñaron naves, que son tipo claro. cohetes, por ejemplo. <ríe> Y o que, sea que al ir un poco más allá, sí. también van a jugar con esto de la gravedad, entonces te claro. pueden dar esa experiencia. Es como jugar un ratito a ser astronauta, ponele. Tal cual. Además de, bueno, ver esto ahí desde la altura. Y... Sí, sí, veo la tierra, las estrellas, etc. Sí, sí, sí. Mira no, vos, qué Y te comes un plato gourmet. <risa> pero y vos, a tener. No me queda claro. ¿Por qué irías? ¿Por la experiencia o por el.? el, el por el menú? plato, no queda chicas. <risa> bueno, pero bueno, la realidad es que. Cada vez tiene más peso esto, ¿sí? sí. Y eh, bienvenido sea, porque de alguna manera también está la posibilidad de conocer un nuevo turismo, sí, un nuevo tipo de turismo. Eh, no, yo sigo como que no, no logro sí. naturalizar la, la existencia de esto, porque hasta el día de hoy quizás... Se sigue como estando ese cuestionamiento, si bien se comprueba, se muestra, se recuerda, pero el, la primera llegada del hombre a la luna, se sigue trabajando al respecto en las diferentes cuestiones, bueno, desde la NASA usualmente para poder seguir haciendo estos viajes desde la mirada de la investigación, desde lo científico. Uh -huh. Ahora, ya que se expanda a, a toda esta cuestión, obviamente se deben dar las, las seguridades que se demandan y se necesitan. En eso se está trabajando, sí. Claro. sí y más allá de eso, es curioso también cómo el hombre necesita constantemente estar ¿no? eh, pisando nuevos territorios, conociendo, indagando, como si pudiésemos de alguna manera ser omnipresentes. ¿no? Porque claro, hasta ajá. este que era el límite que teníamos, bueno, hoy se quiere pasar. Exacto. Eh, decía hoteles, y tiene que ver con esto de crear, que ya se está trabajando en estaciones espaciales de uso privado. Hoy sabemos que existen, pero bueno... Tiene que ver con la NASA, con estudios científicos. Bueno, en este caso sería ya más con fines turísticos también. Esto me se acordar de lo supersónico. Me voy re en el tiempo los dibujitos. Va a haber como otra vida arriba, ciudades y demás. No sé, vaya a saber para dónde terminaremos con, con todo esto. Como vos decís, el hombre que todo el tiempo necesita la renovación. Ahora, en el en, en 2025, por ejemplo, se va a inaugurar entonces este, este nuevo turismo. Entonces, no, sí, chicas, no, no, no falta mucho. Son dos años. Sí, tal cual. Es increíble. Así que bueno. Pero bueno, al que le gusta la astronomía, ¿sí? a partir de esto yo empecé a buscar a ver qué otros datos curiosos al respecto había. Claro. Queremos conocer la luna, queremos conocer las estrellas. ¿Y nunca les propusieron que les regalaban una estrella? O que te bajen la luna. O que te ¿verdad? bajen la, la te luna. luna no sé. Echa mucho, mal, un montón, amigo. pero... <risa> bueno, porque hay empresas que te venden estrellas. Ay, no. O sea que no? ahora... No prometas en un tiempito futuro que te bajes la luna porque me la vas a tener que bajar. Exacto, te vas a ir a <risa> buscarla. Es un recurso no, natural, no podríamos creer. decir, el tema de la estrella ahí de la luna. Está. Ahora, se están metiendo con eso también. ¿Y sí. qué pasa ahí? Hay un gris, hay una cuestión ilegal que, que se presenta, eh, pero la realidad es que hay empresas que te lo venden por 200 dólares. Y, por ejemplo, ¿pero cómo? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Que le sacan un pedacito con algo? que cómo No, es la que, estrella, que, pagas, sí. vos pagas, por ejemplo, vos le sí. querés regalar a Renato una estrella, claro. contratás el servicio. Dame los sí. 200 dólares. Vos. <ríe> Yo también preferiría eso <ríe> hoy en día. La bueno. miro abrazada desde acá abajo a la estrella. <ríe> es que de eso se trata simplemente. <ríe> ah. eh, entonces... Compramos una estrella, le ponemos, por ejemplo, Renata. Claro. ¿Sí? Y vos vas a tener un mapa donde sí. va a estar ubicada a través de las coordenadas de la NASA, ¿sí? ¿Dónde está ubicada esa estrella? Que no es de las más visibles. No, Aunque claro. hay ¿no? otras empresas que te aseguran que sí. Sí, Porque son varios los que están en esto, chicos. Claro. Es increíble, pero es el, real. El, son los nuevos negocios, vaya a saber Dios, sí. ¿no? Y la realidad es que las principales estrellas ya tienen nombre y hay una institución que se encarga de esto. Claro. Entonces, lo que a vos te proponen es, bueno, vos vas a tener una estrella un poquito más chiquita, pero tenés esta estrella fin. No, claro. No. Eh, pero también está justamente esto que vos mencionás, que es patrimonio de la humanidad. Claro. Uh -huh. Pero bueno, si también se va a empezar a jugar con esto y a comercializar, uh -huh. obviamente, bueno, tengo mi bien bien económico me refiero, en una estrella, que es algo que no lo puedo tocar, lo estoy viendo nomás, pero si se va a empezar a jugar con plata también en esto, que hoy va por tantos lados, quizás en su momento fueron las criptomonedas, uh -huh. eh, que, que ahora tal vez ya se va volviendo más normal y natural, quizás ahora va a ser también una manera de invertir. Pero Acciones es en estrellas. Pues claro. A mí 200 dólares me da mucha desconfianza, está, pero ¿cómo chequeo que esa estrella que me regaló Renata que dice Mayra es mía y va a seguir ahí? O sea, es medio incomprobable también. ¿no? Claro, y sí, ahí está, dejando un certificado que siempre ah, claro. eh, detallan también que es un certificado... De una calidad superior, entonces mm. vos regalás directamente ese cuadrito. Claro. Y queda en un registro. El sí. registro, con mayúscula, lo dice. Sí. Pero el registro no te tiene quiero... validez, claro, más que para la empresa que te lo vende. Claro. Pero bueno, hay que creer a veces. No, sí, como detalle está es <risa> espectacular. Y después esto, que hay gente para todo, porque uno dice, ¿quién va a querer comprar esto? Eh. Y bueno, sí, el ser humano tiene sus ambiciones, sus cuestiones, su querer más, como vos decías hoy, uh -huh. está en mi presencia. Ahora. Cuestión que quizás va a ir surgiendo y seguro nos lo traerás más adelante cuando ya esté sucediendo <risa> o cuando surjan más informaciones porque estimo que se debe requerir alguna cuestión de salud para uno primero demostrar y poder hacer este viaje teniendo en cuenta que nos estamos yendo a otro nivel, que obviamente sí. deben otorgar los equipos correspondientes para poder estar. O sea, ¿Y qué me atan una silla para poder comer el plato? Bueno, pero ahí se hay, no con la a gravedad. esa altura todavía no es el problema de la gravedad. Ah, del bueno. globo, hablando del bueno, globo. ¿sí? Sí. Y entonces lo que detallaban desde esta, desde esta empresa es que no hace falta tener ningún estado físico puntual. Claro. ¿sí? No hay que cumplir con ningún requisito en ese sentido. Pero con el otro que van a jugar con la gravedad, ¿cómo hacemos? Ay, ay bueno. Ahí <risa> vamos complica. a tener que esperar, claro, hasta que demos a conocer más detalles. <risa> claro, este. las novedades. La claro. Eh, y con esto, me olvidaba decirles, sí. con esto de las estrellas que uno puede comprar, están también los meteoritos. Ah, entra en el combo también. Entra ah. en el combo. <risa> <risa> mira, se pase no dos por uno también, digo. No, no, no, no, no, En este caso, ¿saben qué provincia tiene, es la mayor portadora en el mundo de meteoritos? Uh -huh. Argentina. Mirá. Wow. Pero es justamente lo que vos decías, es patrimonio de la humanidad. Claro. ¿sí? claro. Es eh, algo que se debería preservar y <risa> los astrónomos están. De alguna manera súper en contra con mm. esto que está sucediendo, de que se vende un meteorito, claro. ¿sí? Porque realmente se pierde, es como si uno va a un parque nacional y sí, saca una cual. plantita, se lleva un animal, no, bueno, lo mismo pasa con los meteoritos. Claro. Eh, así que, bueno, son curiosidades sí. que tienen que ver con la astronomía eh, que cada vez se dan más, ¿no? Uh -huh. Y si no, las otras opciones es ir a ver a un observatorio. Claro sí que de hecho ha caminado hemos tenido uh -huh. los observatorios móviles a eh, un planetario bueno hay un montón de opciones uh -huh. y en Córdoba en estas vacaciones de, de vacaciones no perdón fines de semana largo veíamos también que se promocionaban espacios donde al ser tan remotos si se quiere donde todavía no había civilización o urbanización por lo menos eh, las estrellas se ven más claras claro. entonces había todo un trabajo de eh, proponer estos lugares como lugares turísticos también. Claro, esos me encantan, me Ajá. parecen divinos y sí, me re Y más accesibles. Sí, y además, sí. claro. <risa> o sea, y acá en Maraduerto también hacemos quizás esa búsqueda de decir, bueno, ay, mira cómo está el cielo, la luna, sí, la estrella bien. y de buscar, de alejarnos de, ella, de esa mayor presencia lumínica en el cielo para poder disfrutarlo de otra manera. Así que siempre cerquita vamos a poder ver las estrellas sin tener la necesidad de comerlo. Pero vaya, Dios mío, hacia dónde avanza avanza la economía, el ser humano con la investigación, con, con los avances en todos los sentidos. La verdad que, bueno, es imparable y a veces también se genera esta autodestrucción porque ya es, es tanto, ¿hasta dónde vamos a ir? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo ya me imagino cualquier momento, no sé... Se alquila, se renta, se vende 5 hectáreas en la luna. ¡Ah! Vamos a estar diciendo. No, eh, pero hay noticias pero, que dicen sí. que. Depende como cómo se terrenos en la luna, Exacto. Exacto. Sí, Por metros cuadrados, hectáreas. Total. Sí, sí, eso ya es eh, noticia Rena, lamentablemente. Dios mío. Bueno, así que así teníamos, Yuri, en este caso, esto que se denomina turismo espacial. Así es. Mira. ¿Hay alguna red social, algo específico que hayas encontrado que nos sugieras como para indagar algo más o ponemos en internet turismo espacial y ahí nos vamos a encontrar con un mundo? Te vas a encontrar con un mundo realmente mm. y múltiples empresas que están trabajando desde diferentes aspectos. esto. Así que eh, no hay algo puntual, sino que hay realmente mucha información sobre esto para el que le interese la astronomía que pueda indagarte. ¿Quién será el, la primero, el primer grupo que finalmente pueda contratar esto y tener concretamente la experiencia del turismo espacial previsto, como bien decías, para el 2021 con uno de los desarrollos turísticos espaciales que se están haciendo y bueno, todo lo demás que vendrá. Así es, 2025, uh -huh. tan solo dos añitos. Así es, así es. <risa> ya después vamos a tener, me imagino, campañas políticas desde el espacio. <risa> y que se tiene que aprovechar todo, Olvidare. Rena. Esa es <risa> el mundo en <risa> que vivimos. Julie, muchas gracias, como siempre, por toda la labor y por traérnoslo aquí a de la, a la Z. Gracias, chicas, a ustedes. Bien, nosotros seguro que nos tendremos que ir a la tanda porque así lo dice el horario y seguramente volvemos con alguna...